Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a una clase de lengua. Vamos a continuar viendo narraciones, pero esta vez vamos a ver fábulas. ¿Están listos? Las fábulas son un tipo de narración que se contaron a lo largo de la historia en muchos países, como en India, en Egipto, en Grecia y, como pasa también con algunos cuentos tradicional maravilloso y con leyendas, no se sabe quién las escribió, quién las creó, entonces se dice que su autor es anónimo. ¿Vamos a ver el resto de las características? Eh, liebre, ratón, león, caballo, jabalí, tortuga, todos los que, animales que, sean, eh, que hablen y piensen y sientan como humanos y se comunican entre ellos. Ay, qué pregunta! Bueno, si los, si los personajes son animales que se comunican entre ellos, normalmente el escenario van a ser lugares donde están los animales. Bosques, la selva, eh, la, eh, todos los que sean lugares naturales. El león enamorado, el caballo de jabalí. La... Eh, la tortuga y la liebre. ¡Paso! Bueno, eh, la fábula, como forma parte de lo que se llama la literatura didáctica, eh, tiene como intención o como función dejar una enseñanza. Eh, esta enseñanza se llama moraleja y normalmente la podemos encontrar como una oración explícita dentro del de, eh, el relato, dentro de la narración, al comienzo o al final. Normalmente suele estar al final. Bueno, como siempre, espero que haya quedado claro este tema, que no haya sido muy difícil y que cualquier duda que ustedes tengan, eh, bueno, estaré esperando en comentarios, eh, en, en algún mensaje privado, Cualquier cosa, cualquier duda que pueda sacar, aquí estoy disponible. Los dejo pensando y, eh, bueno, a practicar. Hasta luego. Les mando un abrazo.